Te presentamos Inteligencia colectiva para grupos grandes. La metodología World Café permite que grupos grandes analicen temas importantes dialogando en equipos pequeños. ¿Cómo funciona? Creamos un ambiente acogedor y definimos en detalle el contexto y tema que se abordará, incentivando la contribución de cada uno a través de preguntas inspiradoras preparadas previamente. El grupo se distribuye en mesas, al estilo de una cafetería, en grupos de hasta 5 personas. Cada mesa debe estar dispuesta con post-its, lápices, plumones y un resumen ejecutivo de las reglas del proceso. Cada grupo debe contar con un facilitador, cuyo rol es animar la participación de todos a través de preguntas diversas y registrar cada intervención. También es posible hacer visible el conocimiento colectivo pidiendo a los participantes que compartan sus opiniones en post-its. Luego se realiza una reunión activa, que explicamos en nuestro video anterior. Primero la definición y explicación del tema abordar, segundo el vaciado de ideas en donde todos anotan en silencio individualmente cada idea que tengan acerca del tema, tercero el debate público en donde se presentan todos los puntos de vista obtenidos y finalmente el entendimiento compartido, en donde se agrupan y sintetizan colaborativamente las diversas temáticas rescatando las ideas principales y documentándolas en un breve video. Luego, un miembro del equipo permanece y asume como anfitrión. Siendo su rol explicar el mapa mental de lo conversado a los embajadores de las otras mesas, debiendo luego tomar nota de los aportes del nuevo grupo. A su vez, los participantes deben rotar hacia las otras mesas, aprender de lo que otros priorizaron y dar su propio aporte. En una tercera sesión, los miembros originales se vuelven a reunir en su mesa, analizan el feedback recibido y repriorizan si lo consideran necesario. Se documenta lo obtenido en cada mesa. El representante de cada mesa toma los post-its de síntesis de los temas priorizados y se junta adelante con el resto de los representantes trayendo los temas priorizados de cada una de las mesas para realizar un mapa de afinidad que consolide lo trabajado por todos. Finalmente se documenta y luego se comparte. Para seguir profundizando se repite el ciclo, nuevamente distribuidos en mesas con un máximo de 5 personas. Los temas priorizados se distribuyen en mesas para ser nuevamente trabajados aproximadamente 20 minutos por tema con un máximo de 3 temas. Igualmente, al finalizar, se documenta y se comparte la documentación. En el siguiente enlace podrás ver videos que explican cómo aplicar este método tanto a equipos pequeños como grandes. ¡Te esperamos!